Con bombos y platillos el gobierno de Álvaro Colom inauguró el servicio de transporte transurbano en el año 2010 en el área sur. Han pasado casi 13 años y el servicio privado de pasajeros con inversión pública es cada vez más deplorable y nefasto. Durante la etapa más grave del coronavirus en Guatemala, las autoridades tuvieron la errónea idea de incrementar el pasaje 5 quetzales afectando severamente la economía de los guatemaltecos honrados y trabajadores que salen todos los días a buscar su sustento diario. En la ruta sur del área metropolitana, en los últimos meses se ha visto pocos buses circulando y se ha llegado al extremo que en algunas situaciones, los choferes no han brindado el servicio porque la empresa privada no les paga sus salarios puntualmente. Cuando no hay servicio de buses, a la gente no le queda de otra opción que pagar 10 quetzales por viaje en los famosos taxis piratas arriesgando su integridad física y de ser asaltados o violados por los delincuentes. Los buses del transurbano no están en óptimas condiciones y en algunas unidades no tienen sillones. Es posible que les den poco o nada de mantenimiento porque a principios del año 2023, Noticias Villahermosa reportó que un transurbano chocó con otros automóviles por la cuchilla de Ciudad Real porque se quedó sin frenos. La empresa que administra este servicio de buses tiene el descaro de pintar antiguos buses rojos llamados tomates y lo hacen pasar por transurbano cobrando 5 quetzales. La gente que no tiene vehículo ni moto está pasando una situación complicada en el área sur de la capital porque casi no hay buses y si los hay, se debe esperar mucho tiempo para que pase una unidad que viaja muy lleno en horas pico. Se realizó un recorrido la tercera semana del mes de abril entre las 5 y 6 de la tarde en la avenida Petapa y se constató que es nula la presencia de estos buses y para la zona 21 la comuna capitalina ha puesto a disposición buses verdes que antes eran tomates, cuando años anteriores había servicio de transurbano hasta las 8 de la noche. Lo relatado es un ejemplo de que el Estado jamás debe invertir en lo privado cuando las ganancias se lo queda la empresa a costa de un servicio tan malo para el pueblo guatemalteco.